Espero que les haya ido bien con la primera parte de Riñón. Eh, sé que es complicado, pero por ahí lo que les recomiendo es que no solo miren el video, sino que después de mirar el video accedan al libro, porque la idea de estos encuentros es facilitar el encuentro de ustedes con el material bibliográfico, que entendemos que es bastante complejo. Pero la idea es un poco esa, que traten de, de acceder al material bibliográfico y que eso sea un poquito más sencillo. En este momento, lo que vamos a hacer es explicar básicamente dos mecanismos de regulación que tiene el riñón ¿sí? para poder modificar de alguna manera o mantener, o sea, modificar, si fuese necesario, o mantener constante la composición del medio interno y poder responder a distintos estímulos. Lo primero que vamos a explicar es cómo se regula ese flujo sanguíneo renal, es decir, la cantidad eh, de sangre que llega al riñón y por lo tanto cómo eso va a modificar la tasa de filtrado glomerular que lo que explicamos en el encuentro anterior eh, es la cantidad eh, digamos, de, de plasma que se filtra por unidad de tiempo, es decir, por minuto. Una de las cosas más importantes es que la gran reguladora de, de este Digamos, de este mecanismo de flujo sanguíneo renal y por lo tanto del filtrado, pasa a la presión arterial. Uno tendría a pensar, no sé si recuerdan de hemodinamia, cuando hablamos de la presión arterial y de las cosas que la modifican, hablamos un poco de la presión arterial media, ¿sí? que surge de una ecuación, eh, que es la presión diastólica más un tercio de la diferencial, es decir, la diferencia que existe entre la sistólica y la diastólica. Uno tendría a pensar que cuanto mayor es esa presión arterial media, como existe una diferencia de presiones muy grande entre la arteriola aferente y la cápsula de Bowman, cuanto mayor sea la presión arterial media, más sangre se va a filtrar. Y bueno, la verdad es que es así pero en parte, no es 100% así. ¿Por qué? Porque pienso en una cosa. Si eso fuera así siempre, cada vez que a mí me aumenta un poquito la presión estaría filtrando mayor cantidad de plasma. Al filtrar mayor cantidad de plasma estaría perdiendo mayor cantidad de componentes de la sangre, pero además estaría perdiendo mayor cantidad de líquido también. Entonces si a mí me sube un poquito la presión, como un poquito más de sal o un poquito menos, estaría modificando completamente la composición del plasma. Y eso es un lujo que el organismo no puede darse. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el riñón? Que esto es algo que nos interesa que lo sepan muy bien, porque es algo que después, cuando lo vean en la clínica, va a determinar distintas conductas. Es que esto que venimos diciendo, que el aumento de la presión aumenta el filtrado, es solo real en dos situaciones. Y es cuando la presión arterial media es menor a 80 milímetros de mercurio o mayor a 180 milímetros de mercurio. Ustedes pensarán, ¿qué pasará en el medio, no? ¿Por qué decimos que aumenta o disminuye si se modifica la presión cuando es menos de 80 o cuando es más de 180? ¿Y qué pasa en el medio? Bueno, en el medio lo que sucede es que el riñón puede regular, digamos, el riñón en conexión con esos vasos sanguíneos, puede regular la presión, digamos, la presión de filtrado o la tasa de filtrado glomerular. Este mecanismo a través del cual se puede mantener constante la, la, la tasa de filtrado glomerular entre las presiones arteriales, entre 80 y 180, ¿qué me permiten? Piensen siempre que cuando hablo de 80 o 180 estoy hablando de presión arterial media, que sería como una suerte de promedio de la presión arterial. ¿Qué me permite que yo no pierda todo el volumen de plasma que estoy queriendo filtrar? ¿Sí? y por lo tanto que no pierda los solutos y, además, que no pierda la composición de ese medio interno. ¿Por qué necesito esto? Cuando yo tengo presiones arteriales medias mayores de 180 milímetros de mercurio, estoy manejando una presión arterial muy elevada. Esa presión arterial tan elevada hace que los vasos sanguíneos pierdan su capacidad contráctil y todo ese plasma, ahí sí, que a mayor presión, mayor filtrado. ¿Por qué? Porque de alguna manera adentro de ese organismo hay una presión arterial que es tan elevada que puede llegar a dañar a un vaso, digamos a un órgano ¿sí? o a un tejido. Entonces, a expensas de qué logra el riñón no dañar los tejidos o quizás lo logra en parte, de perder volumen. Si yo pierdo volumen, seguramente los mecanismos regulatorios van a, digamos de alguna manera a disminuir la presión arterial, entonces ese es uno de los mecanismos que tiene eh, el riñón, obviamente que se pierde volumen gracias a perder agua y sodio y lo opuesto pasa cuando la presión arterial es muy baja, es decir, si la presión arterial es muy baja, la tasa de filtrado glomerular va a ser baja también. Si sube un poquito, es decir, si la presión arterial media está principalmente entre 40 y 80, si sube un poquito, va a aumentar el filtrado, ¿sí? porque a medida que va subiendo la presión, eso es un indicador de que yo tengo mayor cantidad de sodio, que es lo que vemos en la imagen, digamos entre los valores de 40 y 80, ¿sí? vamos a tener que, que poder regular esa tasa de filtrado, es decir, que se si aumenta la presión aumente el filtrado un poquito para qué para que esa presión arterial media no suba mucho. Ahora en el medio que son los valores de presión de perfusión normales que hay en el riñón, en ese intermedio el riñón va a tratar de mantener ese filtrado constante porque eso es lo que le sirve al organismo y esa es la presión de perfusión a partir de la cual todos los nutrientes le van a llegar correctamente a los tejidos. Y el segundo sistema que tenemos que eh, digamos explicar, es un sistema que se activa en algunas situaciones particulares, una es cuando perdí mucho sodio, entonces uno podría pensar que el filtrado fue muy elevado, ¿sí? eh, por lo tanto perdí mucho sodio. Si perdí mucho sodio, es posible que el volumen intravascular sea más bajo también, porque si pierdo sodio, pierdo agua, entonces hay como una situación de deshidratación. Ahora, ¿cuál es la otra opción para tener esta situación de bajo volumen? Que yo pierda mucha sangre. ¿sí? Si yo pierdo 2 litros de sangre, pierdo volumen intravascular. Y la tercera opción es cuando aumenta el tono simpático. Cuando vimos las generalidades del sistema nervioso, vimos que el tono simpático, es decir, la adrenalina, se libera en situaciones estresantes. Esas tres situaciones, ¿qué van a hacer? Van a activar... El, la adrenalina activa un sistema en el riñón eh, porque encuentra unos receptores en una porción del riñón que se llama aparato yuxtaglomerular. Ese aparato yuxtaglomerular de los que se encarga es de liberar renina, ¿sí? que es una enzima. Entonces, ¿qué voy a explicar ahora? Obviamente el sistema renina angiotensina aldosterona. Es una cascada de eventos que se suceden y que se activan ante, ante estas tres situaciones. La hipovolemia, la depresión de sodio y la activación del tono simpático. ¿Y por qué les nombro la adrenalina? Porque en ese aparato juxtaglomerular hay receptores para, para adrenalina que lo que hacen es, básicamente, eh, liberar a la renina. Ahora, ¿qué hace esa renina? Va a viajar a través de la sangre, ¿sí? Por eso decimos también que el riñón es un órgano endocrino, porque libera una sustancia a la sangre. Viajando por la sangre va a encontrar su efector en el hígado, ¿sí? Que es el angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, y sale también a la sangre, y la angiotensina 1 cuando pasa por los pulmones va a encontrar otra enzima, que hoy se sabe que no solamente está en los pulmones, está en otros lugares también, sí pero por eso en la imagen les va a aparecer el dibujito de los pulmones, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué va a hacer esa enzima convertidora de angiotensina va a convertir a la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Ustedes van a decir ¿por qué angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2? Le van cortando pedacitos, ¿sí? En cada uno de esos procesos le corta pedacitos. ¿Para qué? Para que esa... Eh, para que esa molécula sea biológicamente activa. ¿Y cuál va a ser su actividad? Bueno, lo primero, vieron que dijimos que este sistema se activa cuando hay poco sodio. Si hay poco sodio hay poco volumen, si hay poco volumen por lo general la presión arterial es muy baja. Lo primero que hace la angiotensina es contraer los vasos sanguíneos. ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los vasoconstrictores más potentes que hay en el organismo. Ahora, por otro lado, también va a ser otra cosa. Vieron que también dijimos que este sistema se activa cuando falta volumen adentro de los vasos. Entonces habría como una situación de deshidratación o de hipovolemia. Viajando a través de la sangre, Va a llegar al hipotálamo, que es una estructura del sistema nervioso central, y va a liberar una hormona que se llama antidiurética. ¿Qué hace esta hormona antidiurética? En el riñón me va a favorecer la reabsorción renal de agua y de sodio. Entonces aumenta el volumen intravascular. Pero además, como con eso solo no alcanza, porque si no se me deshidratarían los tejidos, va a favorecer y a activar los mecanismos de sed, de producción de sed. Entonces, la persona va a sentir el deseo de tomar agua, ¿sí? que es lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos la boca seca. Y por último, ahí ya dijimos la renina y la angiotensina. Esa angiotensina va a ir a digamos las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones, como una especie de capucha, digamos, eh, y liberan aldosterona. Esta aldosterona es una hormona también porque se libera hacia la sangre que cuando llega a los riñones va a favorecer un mecanismo que es fundamental para la función del riñón que es la reabsorción de sodio ¿sí? a nivel del túbulo contorneado distal. Vieron que en el encuentro anterior yo les dije que el sodio se reabsorbe todo lo que más se puede a nivel del túbulo contorneado proximal. Bueno, cuando se activa este sistema es como que el organismo dice, bueno, hay que reforzar la reabsorción de sodio. ¿Por qué? Porque estoy teniendo poco volumen vascular. Entonces la aldosterona actúa en el túbulo contorneado distal, que es el que se encarga de reabsorber las cosas que no pudimos reabsorber anteriormente, reabsorbe sodio, por lo tanto cuando se reabsorbe sodio se reabsorbe agua, entonces fíjense cómo todos los mecanismos van apuntando siempre a un mismo fin, que es el de, de alguna manera, aumentar la presión arterial, y aumentar el volumen intravascular porque estamos tratando de compensar las causas que activaron este sistema. ¿sí? Entonces reabsorbe sodio, reabsorbe agua, pero para hacer eso como las cargas adentro, las cargas digo, eléctricas adentro del, adentro del volumen intravascular no pueden cambiar porque eso cambiaría la, la electrofisiología incluso, como está reabsorbiendo dos cargas positivas, tiene que eliminar otras dos cargas positivas. Entonces se elimina potasio y protones, ¿sí? y a partir de este mecanismo es como el riñón puede regular de alguna manera también la presión arterial. Espero que esto que expliqué se haya entendido, lo pueden ver varias veces porque comprendo que ambos sistemas tienen varios eh, componentes y por ahí uno cuando lo ve por primera vez es complejo comprender, pero en resumen lo que a mí me interesa que ustedes se lleven de esta clase es Cómo va variando el filtrado glomerular de acuerdo a la presión arterial media, ¿sí? al valor de presión arterial media que se maneja en el organismo. Y además, cuáles son los factores que dan origen a la activación del sistema de renina angiotensina endosterona y por lo tanto, cuáles son las cosas que ese sistema va a ir queriendo subsanar a medida que vayan, digamos, cada una de estas hormonas enzimas vayan ejerciendo su función. Lo mismo que les dije en el, en el video anterior. Eh, es que los dos libros que yo les recomiendo para esto eh, son el Mezquita y el Silverton, pero lo que sí hay el sistema geotensina de a mí me parece que está muy bien explicado en un libro que es el Constanzo. Está corto, tiene un dibujo muy lindo, que les recomiendo que se hagan, digamos, el esquema ese, como lo vieron en la imagen, que se lo hagan en su cuaderno porque eso les va a permitir a ustedes tener el esquema en la cabeza y recordarlo mucho mejor. Muchas gracias.